Precisamente eso, lo que os decíamos, ¿no? ¿Cuál es el propósito, cuál es la motivación ¿Qué es realmente como ese objetivo o eso que nos convoca a todos y que queremos que sea X, ¿no? O sea, digamos que os proponemos una frase en la que tenemos que dar respuesta a qué queremos que sea X Nosotros hemos ido por la línea de Ekin, es una red de apoyo mutuo formada por creativas con el objetivo de liderar una transformación feminista en nuestras profesiones. Ekin sostengo a el Burgo A nivel de objetivos: transformar, dar apoyo, denuncia de situaciones de desigualdad, Cambio condiciones de na minha